El tipo Nada más se da la vuelta Ni siquiera, ni siquiera ha visto ¿eh? si, Ahí está viendo otro Aquí ni siquiera me ve ¿eh? Ni siquiera me puede ver por, la, por las lomas ¡Miren eso! ¡Miren eso cómo me mató! Ni siquiera me veo Ni siquiera me veo y me mató Un hacker, AB113 Voy, voy, a, voy a ponerlo en... Este, qué bueno, qué bueno que Pube ya tiene esto. Qué bueno. ¿Qué diablos? Ah, oh, excelente. Tenemos un inmortal. Me voy a dar con la, con la Carolina, chicos. Le di headshot y no murió. ¿Es inmortal? me lo creo Okay, tenemos otro inmortal, un bug de los inmortales wow me estoy volviendo un puto Shroud, que pedo! Que onda, ¿vieron eso? Wow, se quedó ahí el muñeco, wow! El arma en auto, ya estaba en auto kill. Miren, este... este... wow, oh, ¿qué, es Qué mierda! Este es un hacker, Puta madre, De que lo cubrió la maldita mierda Sí, güey Lo cubrió la puta bomba Y luego tenía ráfaga, yo, qué asco Dos, dos putos tiros y ya está a estar muerto Puta madre Puta madre, pinches balazos Madre si o sea, se va a haber echado al suelo güey. Ay, qué, no puedo saltar ahí ¿Es en serio? Es la Fence, güey Y asco, maldita Fence de mierda Oye, ese güey tiene mucha suerte ¿eh? Y asco! Oh, yeah, ho, ho, ho, ho yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Wow, en la cabeza headshot. Cerca, Creo que está aquí en el W ¡Aquí está el W! Uh, uh, uh ¡Lo maté! bueno. ¡Está arriba mío! ¡Está arriba tío! ayuda, ayuda! ayuda. Bien. Buenísima. Claro, yo vive carnada con el chaleco nivel 3. Era. era el amigo del otro que. Oh, bajó. Fucking house, camper, viene otro, eh, y en otro. A ver si logra llegar mayo. Se acerca despacito. ¿no? Aquí está al lado de la puerta, ¿no? al Pues, ¡Buena, Peter! ¡Buena! ¡Listo! ¿En serio quiero entrar? ¡Ah! ¡Mierda! No man, me salvó el alcohol. Bueno, güey. Aguas, aguas, güey? No, güey. Uh, madre, madre, madre. por ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición!